Tú tienes superpoderes y puedes salvar el planeta tan solo moviendo un dedo. No dejes equipos encendidos si no vas a usarlos. Si no estás en la habitación, apaga la luz. No dejes enchufados tus cargadores cuando la batería esté llena. Cuando apagues el ordenador, apaga también la pantalla. Usa regletas con interruptor para no dejar equipos en stand-by. Recuerda que el cambio climático depende en un 80% del uso cotidiano que hagamos de la energía. Y tú puedes combatirlo con tan solo mover un dedo.